Hola, fiferos. Yo soy Cerecero. Y ¿qué tal el trailer de FIFA 17 de The Journey? The Journey lo vamos a ver en este video especial. Vamos a repasar esta nueva aventura que nos va a traer FIFA 17 ahora en un modo de juego muy distinto en el cual vamos a seguir de cerca a este chavo, a Hunter, en sus aventuras por la, por la liga Premier, por todo lo que es la liga inglesa. Vamos a ver el trailer, vamos a comentarlo. Eh, vamos a hacer un video análisis de lo que, de lo que ha sido. Este, este primer acercamiento en el EA Play de, de FIFA 17 The Journey vamos a darle play pues aquí vemos las canchas eh, y estas vamos imágenes ver, directamente ver, del juego Alex Hunter, Alex Hunter se llama este, este chaval este morenazo de fuego y pues va a ser su debut supuestamente ¿no? en el inicio de este tráiler. ahí vemos su casa vive bastante bien, un balón de esos de los que, de los que le pegó Pelé y es un chavo pues ya con el motor Frostbite. Veamos ahí cómo está entrenando, calentando la banca. ¡Vamos, chavo! Ahí le acaba de marcar un gol. Lo abraza Rooney. Él eh, es un modo de juego aventura en el cual vamos a seguir su carrera. Vamos a poder este tener cierta, cierto control en las decisiones, yo supongo, de, de, de lo que él vaya a poder hacer. Va a haber drama también. Vemos cómo, cómo el manejo de la luz es impresionante. Y le da un golpe, le da un golpe a algo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no me firmó Alex Ferguson? ¿Por qué? ¿Por qué, Mourinho? Mira la mirada de Alex Hunter. En el avión. No, no puede ser. Esto Esto va a ser súper divertido. En cuanto salga el FIFA y le estás regañando. ¿Qué estás haciendo, Muriño? No puede creer lo que está pasando con Alex Hunter. Le dan un caderazo. Drama. Ahí el abuelito lo está regañando. Tiene que tomar buenas decisiones con David De Gea. Ahí jugando contra el Leicester City. Y miren nada más la toma Mi nombre del final. Es Alex Hunter. You don't know me. me, me, believe me. You soon will. Man, FIFA 17 The Journey pues Acabamos de ver bastantes datos importantes de, de este nuevo modo de juego Vimos a Alex Hunter Vimos a Mourinho Vamos a ver que es una travesía en la cual eh, Él va a poder pues Pues estar muy pegado a, a, a lo que es A lo que es la Premier League y va a ser una aventura, pues, completamente desde el inicio, ¿no? De, de, de cómo inicia Alex Hunter. Vamos a poder ver estas cinemáticas súper bien hechas. Ahí vimos el balón de Pelé, un balón de esos viejitos. Un chico con, con muchos sueños, con mucha hambre. Me recuerda al Tecatito. Hubiera sido padre de Jorn Tecatito. Un tipo, pues, joven, el cual pues va a tratar de cumplir estos sueños a través de ti. Va a conseguir un representante, un manager... Y va a conseguir el sueño de poder vivir a través de, del fútbol y de ser una estrella internacional. Vamos a ver qué tal, qué tal va a ser este, este journey, este modo de juego de FIFA 17. Que ya se ve muy bueno, que ya se antoja de este primer tráiler. Ojalá en la siguiente semana salga más información. Pero esto es lo, que, lo primero que tenemos de primera mano. Así es, Piperos. Pues bueno, yo soy Cerecero. Coméntenme qué piensan de este modo de juego. ¿Quieren jugarlo? ¿Cuáles han sido sus, sus comentarios de de poder jugar con Alex Hunter. A mí me gustaría que también se pudiera jugar en las, en las otras ligas, en la liga mexicana y así. Es un primer acercamiento. Ojalá en las próximas ediciones de FIFA eh, vaya a ser para, para otro tipo de, de ligas también y otro tipo de jugadores. Aquí estamos con Alex Hunter. Ya vimos que es un actor real, que también eso le agrega muchísimo muchísima realidad a, a, a este modo de juego. Y vamos a ver qué nos depara en FIFA 17. Pues bien, Fiferos, yo soy Cerecero. Y recuérdenlo, jugando de Journey... FIFA la vida.